Hola gente, soy Franco en Espinola. A ver, ver que. Sí, a ver. Sí, ok, acá estoy. Y. Bien, estamos en una partida de Free con Benjamín y su amiga Reina Pro. O. Oh, sí, no sé cómo será. Bueno, yo me tengo un game. Ah, okay. Bueno, nos quedamos en yo contra un camper. Así que. Que no la pensé No se van a instalar el otro, pero bueno dun, dun, dun. Aviso que estoy creando mi propio juego No <risa> Tiene <risa> Ah, corre. Ah, no me tiene. Uh, no puede ser tun te pasa por no correr tun ahora tun tiene tun mí tun tun tun tun tun ¿Qué tipo más camper me busca a mí nada más? Adiós. Pero la... A ver, dale, dale. Concentrate en Benja. Y déjame a mí salir, que después lo libero y todo eso Vale, rellenate barrita Allá. Pero la con... Ahora oh, Reina está capturada, tío Güey, bueno. bueno, ¿por qué te tiene que ir justamente? Ok Rápido, rápido, rápido. Dale, dale, dale. Dale, vieja, dale. Dale. Traerle tu mano, ¿eh, Ahí está. No, encima me quiere a mí solamente. Me quiere a mí solamente. Les aviso que pronto estaré creando mi propio juego. Eh, acá estará listo. Nancy lo está. En. Creación Y va a estar listo en algunos días. obviamente no, no he traído video enseguido porque estoy dando un tiempo, pero no importa. La cosa es que vamos a jugar este juego, se llama Creador Challenge, algo se llama. ¿Cuál es el botón para que empieces a jugar tu juego en Roblox Studio? Sí, sí, es, la, es la, y en, la, y en la primera. Cuando juegues, debes presionar el botón de detener para hacer cambios en tu juego. Es el sí. Hay formas secretas de obtener robots gratis. Falso. Y sí. Ok, lo he conseguido viene ahí. Eh. ¿Cuál de estos se utiliza para mover las cosas en Roblox Studio? Sí, la... Es fácil. Hablando de Roblox Studio, yo estoy creando mi propio juego. Ahí está, no me voy a dar mucho spoiler, nada más que... Ahí cuento eso, nada más. A ver. Bien. Correcto. Yo no me puedo poner la ropa porque tengo muchas cosas. Miren, ahí. Sí, se me da. Me tocó mí A ver si este el programa de la vida real este juego de la vida real. Porque lo dan justo ahora. Es que era, ¿no? Sí. Bien. Bien. No. Punto menos para el equipo azul. Voy a ponerlo. Hola. Hola. ¡Guau! Wow. Sí, bien. Me toca el azul. El azul sí me toca lo más difícil. Bueno. Pues bien, nosotros. Ah, fácil gala, Galas, algo bien. Bien. Ganamos con estilo 60-10. Uh, a ver cómo la pasan ahora. Bueno, se cayó una. Y bueno, perdieron Porque son unos sí ¿Eh? Ok Todo turu, turu, turu, turu. Yo sé el equipo azul Ok 10 a 0 Vamos perdiendo Que le toca ahora A nuestro equipo ah es fácil Shake, bacon 10 a 10 ¿Por qué es tan lento, Bartó? Vamos perdiendo 20 a 10 Ahora me toca a mi sobrante, ¿no? No Al otro Y al otro me toca a mi bueno, no toca fácil Pero que a mí no me la juegue mal va va a perder qué tipo pelo tuyo okay y tanto tanto vamos a perder si yo anoto y no ganamos lo de Rounds, estamos bien. Ah, está bien. Bien. Clear. 320 puntos, viene. Ahora por favor, con este, no la cagues, por favor. No te quieres eficaz. Por favor que no. <risa> Vamos a ver. Que no note. Mierda. A ver, a ver. Podremos ganar No A la barrio A ver una más Una más Una más y listo Okay. un truc green ladder okay yo soy el equipo rojo tu turu tu turu ok, okay. pasó bien normal me toca a mí Uh, normal eh este es normal Uh. un show más Bien, gané, soy lo más. ¡Cállate! Bailando sobre el cuerpo de este tipo What? Se fue? Bueno Junto menos Ya menos a ver, Le toca al vehículo La boca del Del dom Del dom de, Así que Ahí fico otra vez No? qué What? Ni siquiera se ve que se cayó Dale, ¿son de hermanos estos dos o qué? De una. <risas> Vamos ganando 20 días, ¿eh? Si sí, ganamos estas redes nuestra Bien, bien. No ganamos. Bueno, Voy bueno, qué que No. tu por culpa. La ve Tu culpa. Dios, ayúdame, Virgencita, ayúdame. Gracias. Y el bacon se cayó, primero la bacon, después la bacon y ganamos esta partida, así que gente ojalá les haya gustado, si les gustó dale me gusta para que yo suba más videos y todo eso eh. y nos vemos hasta el próximo vídeo que no sé cuándo será pero será, así que nos vemos.